Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, tenemos eh, noticias que brindar acerca del WATO TANKS, algunos TANKS, que se vienen las batallas clasificatorias, las ranquileadas. Bueno, vehículos eh, de nivel 10, prepárense para desafíos nuevos, eh, increíbles Desafíos. Bueno, chicos, a ver. Eh, Vamos a leer aquí lo que nos, nos da como novedades, como noticias, entonces. Eh, esperen que bajo un poquito de volumen porque me está rompiendo los oídos estos. Ok, perfecto. Bueno, para el periodo 2021 las batallas clasificatorias regresarán al WOT de mano de tres temporadas nuevas y emocionantes. La primera temporada comenzará a mediados de verano, de manera que podrán probar varios cambios y revisiones importantes en lo que hemos trabajado. Échenles un vestido. Un Vistazo a los planes que tenemos para uno de los modos más competitivos del World of Tanks. Eh, sí, creo que es el más competitivo, me parece. Pensándolo así, rapidito, creo que es el más competitivo. Sistema de progresión renovado. Esto ya lo venían haciendo. En las próximas temporadas, la cantidad de galones necesarios para avanzar de un rango a otro también cambiará. De esta manera, las batallas clasificatorias serán más accesibles. Pero seguirán siendo competitivas y desafiantes. O sea que les bajan un poco el nivel. ¿Quiero entender eso? No sé. Supongo por lo que dice. Tomaremos esta medida para mejorar la experiencia. Y para que todos se sientan más tentados a jugar en las ligas. Gracias a estos cambios. Podrán alcanzar las ligas más rápido. Y avanzar en modo de forma. En el modo más de acelerar. Así a simple vista. Miren que yo mucho no participaba de las rankeadas. Porque no sé, me, me pareció una pérdida de, de créditos más que otra cosa Esperen que me está sonando el celu Siempre, oportuna, oportunamente eh, Así que, no sé, digo, no me parecía Pero no me parecía mal, digamos, en cierta forma que Ahí lo pongo en, en, sin sonido No me parecía mal que tengan cierto nivel de dificultad Ya que son el modo más Competitivo que tiene el voto O sea, está bien que tenga nivel de dificultad Me parecía que estaba bien Pero si lo van a bajar, ¿qué van a hacer? ¿Aleatorias de esto? Bueno, a ver, mejoras en las batallas bonificadas Agregaremos nuevas mecánicas A las familiares batallas bonificadas Batallas bonificadas diarias Estarán disponibles cuando alcancen Las ligas Se acreditan diariamente y la cantidad Está determinada por sus resultados Durante la clasificación las batallas bonificadas diarias se gastan antes que las batallas bonificadas regulares. No se transferirán el siguiente día. Para tener la mejor eficiencia de batalla, no se olviden de usarlas antes de que desaparezcan. Misiones de batalla diarias en ligas. Otra forma de conseguir batallas bonificadas diarias es completar misiones de batalla diarias especiales. Ok. Échenle un vistazo a su rendimiento y disfruten de la gloria. Para expresar nuestro agradecimiento por su participación y para motivar a los comandantes más hábiles, presentaremos un marcador especial en el que aparecerán los mejores jugadores de las batallas clasificatorias 2021. Esta clasificación estará determinada por su mayor efectividad en la batalla y su mejor rendimiento durante las tres temporadas. Antes que hagan esto, igual me encantaría, hago un paréntesis, que hagan una nueva limpieza de, lo, de los de, los, de los cheaters, de los cheateros, de los que usan MOT ilegales. Eh, me parecería que está, estaría bastante bueno, digamos, ¿no? Porque supuestamente lo hicieron hace un tiempo, pero esto se va a venir dentro de otro tiempo. Entonces en el medio queda como un agujero negro. Que estaría bueno que, digamos, se pongan las pilas y que saquen realmente a la gente que, que le hace mal el juego. Eh, antes de empezar este tipo de cosas. Porque sabes que acá se van a sacar los ojos por, por alcanzar esos puestos altos. Y que mucha gente que, repito, le hace mal el juego y a la comunidad... No creo que, que le dé mucho pudor utilizar mods ilegales, ¿no? Así que estaría bueno eso. Cierro paréntesis. Nuevos eh, objetos por bonos. Con el lanzamiento de las batallas eh, actualizamos la lista de objetos disponibles a cambio de bonos en la tienda del juego. Tenemos muchas recompensas útiles y valiosas preparadas para ustedes. Descuento acumulativo para los jugadores. En las batallas habrá una serie especial de misiones de batalla. Sus condiciones estarán vinculadas al sistema de progreso del modo. Eh, al cumplir las condiciones eh, de esta serie de misiones, desbloquearán la oportunidad de comprar objetos especiales. Bla bla bla. bla. Vehículos de recompensa. Esto es lo, que, lo, que, lo más jugosito, digamos, ¿no? Lo que todo el mundo quiere saber. Vehículos de recompensa en las batallas clasificatorias 2021. Bla bla bla bla. bla. Bueno. 121 p El Foch 155. El FB215B, el pesado, la FB215B183, el caza, la estrella de la muerte, el M60, el objeto 260, el 279 Early, el 907, el T22 Medium, el Chieftain el T95E6 y el BK7201K. Todos vehículos de recompensa y la verdad que la mayoría excelentes vehículos analizando con cuidado sus comentarios y las batallas libradas, en este modo queremos diversificar la experiencia de juego a, eh, de los jugadores y mejorar el modo tanto como se pueda, como siempre apreciamos que compartan sus comentarios, bla bla bla bueno, en principio será como siempre, dicen que, o sea, no da muchas especificaciones en tanto y en cuanto digamos, en lo que tiene que ver con con el sistema renovado que dicen que habrá, pero dicen como que va a estar mejor, va a estar más eh, accesible para todos no sé si eso sea bueno, sea malo siempre lo que es accesible para todos y más desde este canal, siempre lo, lo apoyo pero hay diversas mmm, cosas que digamos son muy exclusivas en el sentido de, está hecha para gente que quiere entrar a un cierto, o que está en cierto nivel de juego y que el resto de los jugadores no estamos, me incluyo me incluyo porque con los que están en la liga esa de oro, liga de platino, no sé qué bla bla bla, bla o sea a mí me parte al medio, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, chicos. Y noticia pendiente también que me quedó por... Ah, miren, esto salió hace un ratito también. Elementos de personalización a villar en el campo de batalla. Ah, bueno, estas son las cositas nuevas que han salido. La SU-76 y el DOC-2. Es carl, carl, 126 toneladas, 11 metros. Está hecho en 8 bits y es perfecto. Una pelota de fútbol. Un comandante... Mapa global, servicio de envío, eh, emblemas únicos, primera batalla histórica, bueno, todo lo que tiene que ver con ilustraciones y demás. Saben que a mí mucho esto no me llama, pero acá la tienen para que la vean si les gusta. Esto lo van a poder eh, deslumbrar de estilos 2D, la guinda del pastel, que son para el Revolver C, para el 58 Mutz y el Skoda T40, acá tienen una. Está lindo el Revalor C. Acá está el 58 MUTS. Estilo barra de chocolate. Y de armadura de imitación para el Skoda T40. Están lindos, la verdad que los estilos están muy buenos. ¿no? Me gustan, me gustan mucho. Está muy bueno este, me gusta mucho el de la barra de chocolate. Muy llamativo por lo menos. Eh, y este que tiene como. ¿Cómo llama? Medialunas. Bueno, todo esto lo pueden conseguir en lo que es el Auto 3 del Rubicon. Es decir, con los Stun Tiger. Y después... Eh... Ah, mira, salió la Sexton en la tienda premium también. De paso, les voy dando todas las novedades. Y lo que sí quería decirles es... Eh... Las guerras metálicas. Que aquellos que me han preguntado qué son las guerras metálicas son básicamente las... Eh... Mapa global, ¿bien? O sea, guerra de clanes. Bueno, que va a empezar este 29 de junio, o sea, la, la, el mapa global va a comenzar el 29 de junio a las 12 y va a estar disponible hasta el 13 de julio a las 12. Son unos 15 días, creo, porque este mes trae 29, 30, son 13, 14 días. Eh, 14 días, así que recompensas de este evento 121B. M60, Objeto 907, T95, T95E6, BK7201K, esta info también les va a servir mucho a los chicos que estuve hablando el otro día con los chicos del de clan eh, FAM, así que nada para ellos también les, les tiro esta soguita con info para que estén más al tanto de lo que es este mapa global. El taller volverá a estar disponible. En él podrán usar los recursos obtenidos en las batallas de mapa global para producir uno de cuatro vehículos premium. En las batallas de mapa global los vehículos se pueden equipar con módulos experimentales. Los mejores jugadores del evento recibirán el nuevo estilo Guardián de la Corona para el T95 Chieftain. El mejor tanque del juego, acaso. Está peleando ahí. Si no, está entre los mejores tres seguro. Por lo menos así lo veo yo. Incluso se podrán canjear más recompensas usando puntos de fama personales, manuales de entrenamiento para la tribu estilos nuevos, camuflaje y muchas otras de las recompensas que antes estuvieron disponibles. Más posibilidades y recompensas para los jugadores. Como dijimos, el eh, estilo 3D Guardián de la Corona, estilo 2D Acero de Damasco y bla bla bla bla bla bla. bla. Bueno, eh, luego de cada batalla del evento los jugadores recibirán varios recursos que podrán usar en el taller para crear partes y recibir vehículos premium. Los jugadores podrán usar módulos experimentales para aumentar el rendimiento en batalla de sus vehículos. Posibilidades estratégicas y recompensas de clan. Mientras mayor sea la posición del clan en el salón de la fama, más cantidad de oro recibirá el clan para su tesorería y sus jugadores recibirán un multiplicador a su recompensa de bonos personal. Los clanes obtienen puntos de fama en batallas y por las decisiones estratégicas que toman los comandantes. Para recibir la mayor cantidad de puntos de fama posibles, el líder del clan debe decidir dónde luchará el clan y cómo lo hará. Además, el líder del clan es quien decide cómo usar los puntos de fama del clan. Podrá guardarlos o gastarlos en el laboratorio para obtener varias bonificaciones que otorgan ventajas estratégicas o aceleran la velocidad a la que el clan obtiene puntos de fama. En campo, El campo de juego como sucedió en eventos anteriores se dividirá en tres frentes Cada frente tiene un tamaño, bonificaciones y una cantidad de puntos de fama que se pueden ganar, eh, que se pueden ganar específicos La tarea del líder del clan es desarrollar una, estrategi, una estrategia para que los resultados del clan sean los deseados Sistemas de recompensas chicos, a ver, el sistema de recompensas es similar al de eventos anteriores Además, durante el evento los participantes podrán crear vehículos, esto ya lo dijimos, de nivel 7 y 8 en el taller. Cuando termine el evento, los puntos de fama obtenidos se podrán intercambiar por recompensas. El costo del vehículo recibido como recompensa será equivalente a la cantidad de puntos de fama personales que hayas obtenido el jugador, que alcanzó el puesto 2200. Okay. Además de los puntos de fama personales, los jugadores necesitarán 4000 bonos. Bueno, recuerden que podés eh, ganarlo con 4.000 bonos o podés eh, después, si no en el caso de que no estrés eh, en, ese, en ese tren, digamos, podés ir a lo que sería... ¿Cómo es que se dice? Me sale remate, pero no es remate, es tipo subasta, ahí está, una subasta. Por consiguiente, los jugadores que hayan alcanzado posiciones mayores podrán seleccionar otras recompensas además del vehículo. Los jugadores que no se hayan posicionado entre los 2.200 mejores jugadores podrán intercambiar sus puntos de fama personal por otras recompensas. Al mismo tiempo, mientras más puntos de fama personales ganen, eh, más recompensas obtendrán. Eso está clarísimo. Los jugadores que hayan alcanzado el salón de la fama pero no hayan conseguido la cantidad suficiente de puntos podrán participar en la subasta de bonos y competir por otros 450 vehículos de recompensa. Lo que yo les decía recién chicos. Recompensas por los jugadores que alcancen rangos en el salón de la fama. El 75% de los jugadores que superen el umbral mínimo de las batallas luchadas recibirán bonos. O sea, casi todos. La recompensa puede aumentar según la posición del clan. O sea, el clan siempre es, es un aliciente, es, es empuja, carrea mucho el clan. Insignia, leyenda del mapa global. Posicionarse entre el mejor 1% de los jugadores por clasificación personal. Y ser miembro de un clan que se encuentre entre el mejor 1%. O sea, tenés que estar en un clan grosso y vos ser grosso, básicamente. Eh, héroe de guerras metálicas. Ser miembro de un clan que se encuentre entre el 10% mejores según el resultado del evento. O sea, que por más que seas el más crack del mundo, si estás en un clan pedorro, como por ejemplo, no sé, X, que no esté entre los mejores tops, es como que no te van a dar esto. Pregunto, no sé, no tengo idea, ¿eh? Bueno, no sé. Porque acá dice, mira Dice que está clarísimo. Posicionarse entre el mejor 1% de los jugadores por clasificación personal. Y además, ser miembro de un clan que se encuentre entre el 1% mejor. O sea, tenés que estar en un clan grosso y vos ser grosso. O sea, si no, no lo vas a recibir. No me parece bien esto. Pero bueno, ya esto se viene dando hace un montón de tiempo. No, no soy yo quien, quien, el, quien sea alguien para criticarlo. Pero me parece que si te la ganaste vos eh, con, con mucha más... Sacrificio tal vez Estando en un clan que no sea top Con más razón deberías ganar esto Pero bueno, no sé, corríjame, corríjame Porque la verdad que yo no, no, no tengo tanta experiencia En lo que es mapa global eh, Una colección tradicional de medallas Que las medallas, la verdad que pff. Participante, mejores 100, mejores 10 Ganador, victoria épica los jugadores que ganen insignias, leyenda del mapa global y medallas del evento también recibirán las calcomanías correspondientes. Vehículos que pueden producir en el taller. Esto es lo interesante, chicos. Lo que pueden llegar a ganar también. Eh, lo que podés producir, lo que estuvimos diciendo de arriba, que podías ir eh, a hacer diferentes partes de tanques en el taller. Su-122-44-7, el casa, el Type 62, Carnarvon Action X y el Lancen C. Son los cuatro vehículos. Acá está cada uno. El Action, el Type, la su y el Lanzenzen. Recompensas disponibles para intercambiar por puntos de fama personales. El 121B, el M60, el 907 el Chiften, el T95, y el BK7201K. Cada uno aquí. Eh, acá está el 72. Bueno, acá está cada uno, chicos. El Chiften. Bueno. Eh, y los estilos urbanos de clan. Bueno, acá tienen para que los vean. Bla, bla, bla, bla. bla. Clamouflage. Recompensas de clan. Los clanes recibirán... 3.025.000 de oro en total para agregar a sus tesorerías. Además, los miembros de clan obtendrán un multiplicador de hasta por 7 para recompensas personales de bonos, según la posición del clan. O sea, estar en un clan grosso acá es totalmente fundamental, chicos. No hay con qué darle. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Todas las noticias. Eh, no quiero hacer mucho más largo el video porque si no, se estira demasiado. Muchas gracias. Espero que les hayan gustado y servido las noticias. Recuerden entonces... Lo que tiene que ver con eh, el mapa global comienza el día 29 hasta el día 13, o sea 29 de junio por supuesto de este mes de 2020 hasta el 13 de julio. Bien chicos, eh, después tenemos el tema del Storm Tiger, también, el evento este del acto 3 del Rubicon que también está... Está bueno, está divertido, me preguntaron si está bueno que Sí, está bueno, es divertido es divertido Está bueno más que nada si lo juegas con amigos Si lo juegas en pelotón eh, Yo seguramente lo voy a estar jugando en directo con ustedes Así que acuérdense de eso eh, Abajo también les dejo el nuevo link del grupo de Whatsapp también Porque el nuevo link del grupo de Whatsapp Ya que el anterior se llenó completísimo Está totalmente lleno, así que Creé uno nuevo para aquellos que se hayan quedado afuera Y lo voy a estar dejando abajo en la descripción Y eh, ¿Qué más? Bueno, eso chicos, eso y las batallas, las ranqueadas Son las tres noticias que tenemos hoy Bueno, cuídense mucho, gracias por todo Abajo tienen los links de donación, si pueden ayudar Os ayudaré un montón Mejor dicho, os agradeceré un montonazo Y lo voy a poner arriba como están eh, En dorado y con color hermoso Para aquellos que puedan ayudar al canal Muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau